¿no? perderme un esposo, tantos hijos. No he podido hacer estudiar tampoco, no he podido hacer terminar sus estudios, cuántos han estudiado pero el último no podía ya. Estoy trabajando en la cooperativa, como la cooperativa ahora se ha estado. Ya no he trabajado. Así trabajo en otras cosas. Así ha sido así. No hay cariño de papá, no hay cariño de nada de, de mis hijos. Ellos están traumados, que han fallecido así, disparados. Papá, están bien decaídos mis hijos. Es ¿eh? de pena que cada vez, cada vez, cuando ya son 15 años que nada no podemos estar. Pero siga, vamos a luchar hasta lograrlo. Sí, ¿No se pierde Sí, no, no, no, no, no, no, hasta que se haya justicia. Pasaron 15 años de los hechos sangrientos de octubre de 2003, cuando más de 60 personas ofrendaron sus vidas en defensa de nuestros recursos naturales. Sin embargo, las heridas no sanarán porque los familiares continúan llorando la ausencia de sus seres queridos. Es el caso de doña Matilde Vilca, quien perdió a su esposo. No podemos ganar como hombres siempre, trabajando también, pero como sea. dicen, no, si tienen dinero, tienen el dinero, no... Este, no aguanta, el dinero rápido se acaba. Ellos piensan que tenemos dinero, tienen dinero ellos, no es así. ¿Usted ha tenido que ingresar a la mina? En sí, lugar de estar sí, y trabajaba. Y ahora como esa empresa, ahora ya no se puede. Antes también la cooperativa, trabajaba en la cooperativa, entraba a la mina. Como si ha estado ahora, ya no, ya no he entrado nada, ni tengo ni gente, nada, no tengo. Así tendría que trabajar lavando o cocinando así para matrimonio. Sí, eso ha sido. Sí, ¿Actualmente lava sí, para matrimonio? Sí, sí. Al igual que doña Matilde, existen también hijos e hijas que lamentan no haber conocido a su padre porque falleció cuando ellos eran muy pequeños. Falta un padre, mucho me hace falta cuando... Digamos, me preguntan, ¿cómo es, tienes tu papá? No hay de responder. Da mucha pena cuando le dices a alguien que tu papá ha fallecido. Porque no tienes el apoyo de un padre cuando más lo necesitas. Mi madre es padre y madre ahora con, de, de mí. ¿Cómo te sientes tú como hija de que tu padre haya ofrendado su vida, bueno, en defensa de nuestros recursos naturales? A la vez me siento orgullosa, a la vez, pero me siento triste porque porque yo no quería que muera, que muera mi papá, porque me hace mucha falta. No hay que olvidar que en marzo de en marzo último de este 2018 se ha podido sentar en el banquillo de los acusados a Sánchez de los Ades, Sánchez Berzaín, e inclusive que se ha logrado un un veredicto de un jurado de 10 personas, de 10, 10 ciudadanos estadounidenses que consideraban que ellos eran responsables de la muerte de ocho de nuestros conciudadanos. Es un, el segundo hombre del país, entonces él tenía que ir a declarar, tenía la obligación moral de ir, pero no lo ha hecho, entonces eso es lo lamentable para nosotros. Eh, lamentamos que no haya podido ir y eso nos ha perjudicado obviamente en el proceso. Gonzalo Sánchez de Lozada inició una contrademanda por daños y perjuicios contra nueve de los familiares por el supuesto delito de daños y perjuicios cometidos contra el expresidente por los gastos erogados en su defensa. No obstante, este hecho y la negativa de Carlos Mesa a declarar en calidad de testigo por los hechos de octubre de 2003, fueron calificados como una traición al pueblo boliviano. Y con todo respeto, yo tengo preocupaciones que... Cuando quieren hablar siempre con, con el gringo, abogado, estoy per, per, perpetuando un poco de colonialismo. Y para mí es muy importante que la gente tiene voz, especialmente hoy día. Bueno, a nosotros nos ha dolido bastante porque en ese momento, recordemos que en octubre del 2003, el, eh, el 17 de octubre del 2003, Carlos Mesa ha venido aquí a la pasarela del Alto y ha dicho, ni olvido ni perdón, justicia.